Buenos días para, para todos. Muchas gracias para, por acompañarnos. Para Sobancaria y para nosotros desde el TICTAC es un gusto que nos acompañen. Eh, para quienes no me conocen, ahí están mis mis datos. Soy Adriana Ceballos. Trabajo en el TICTAC, que es un tanque de pensamiento eh, de la CSIT la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Hoy estamos aquí para celebrar con mucho orgullo y mucha emoción el lanzamiento del segundo tomo del libro Fintegración. Integración es un proyecto que venimos adelantando en conjunto con bancaria desde el 2018 y es un proyecto que se centra en ver cómo la unión entre las tecnologías y el sistema financiero resulta en más y mejores servicios para todos los usuarios y ciudadanos. Eh, hemos querido mostrar cómo la tecnología facilita la inclusión financiera y hace más asequible acces los servicios financieros para toda la población en Colombia. En el año 2019, publicamos el primer tomo del libro Fintera Fintegración, eh, donde hablamos temas como blockchain, identidad digital, medios de pago, entre otros. En este año, en el 2020, decidimos continuar con esta investigación y hoy estamos muy felices de lanzar el segundo tomo de FIntegración, eh, donde en este, en este caso estamos hablando de comercio electrónico, ciudades sin efectivo, billeteras electrónicas y RECTEC. Eh, en el código QR que ven en sus pantallas pueden descargar el libro FIntegración, el segundo tomo del libro FIntegración. En la página de, del TICTAC y en la página de FIntegración también pueden eh, tener acceso al tomo número uno. Para mí es un gusto hoy presentarles a cuatro personas que nos van a, a acompañar en este conversatorio para hablar de estos temas de integración y para que veamos en qué estamos, cuáles son esas nuevas tecnologías y cómo se está moviendo el mundo de la tecnología y el mundo del sistema financiero y cómo juntos están brindando cada día más y mejores soluciones. Eh, en primera instancia les presento a Felipe Noval. Eh, que es mi, mi en bancaria, con la persona con la que venimos trabajando este proyecto de la mano. Felipe, qué gusto que hoy estés acá con nosotros, esta celebración es tanto de ustedes como nuestra, así que bueno, qué, qué, qué emoción que estemos aquí juntos. Felipe es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Económico y Bancario de la Universidad de Estocolmo y candidato al MBA del CESA. En el 2018 Felipe se vinculó a bancaria como director de Leasing y actualmente desempeña como director de Transformación Digital e Inclusión Financiera de la Asociación. Felipe, bienvenido. Adriana, eh, muchísimas aquí gracias. Aquí con, con tres invitados más que ya los, los presento y, y los dejo para que arranquen su, su interesante conversación. Eh, Diva King, gerente de identidad digital de NEC de Colombia. Es ingeniera en telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en negocios internacionales de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Columbia en Nueva York. Cuenta con más de 10 años de experiencia en procesos de transformación digital y actualmente se desempeña el cargo de gerente de identidad digital en NEC de Colombia, contribuyendo a proveer soluciones tecnológicas a diferentes sectores empresariales. Diva, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Yo no la escucho. No, no eh, la estoy escuchando. Sí. Voy a ir presentando a, al siguiente. José, <risa> José Luis Gómez. José Luis es ingeniero de sistemas de la Universidad del Valle de México. Desde hace más de 10 años ingresó a América Móvil, compañía líder en servicios de telecomunicaciones en Latinoamérica donde se ha desempeñado en varios cargos, como gerente de servicios de valor agregado, gerente de servicios de productividad de Internet y posteriormente subdirector de servicios de valor agregado. En el 2015 llega a Claro, Colombia, donde actualmente es el director de producto B2B y nuevos negocios de Claro. Bienvenido, José Luis, y gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, buenos días a todos. Diva, te ¿funciona tu audio? Sí, sí, señora, ya. Muchísimas gracias. Perfecto. Buenos días. Y eh, para terminar nuestro, nuestro grupo de invitados, eh, ilustres invitados, diría, eh, nos acompaña Gustavo Vega. Gustavo es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, maestría en administración de empresas del INALDE, se ha desempeñado como director de operaciones en Servibanca, una de las redes de banca electrónica más importantes de Colombia. Su papel fue fundamental en el diseño, desarrollo e implementación del servicio de cajeros automáticos en el territorio nacional para luego participar en la creación de ACH Colombia, implementando en el país las transferencias electrónicas, el botón de pagos PSE que tantos usamos todos, todos los días para compras y pagos por Internet, desde cuentas bancarias y recientemente las transferencias inmediatas a través de Transfilla. Actualmente Gustavo es el presidente de ACH. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y bueno, mucha suerte en este conversatorio, los veo en un ratico. Perfecto Adriana, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los que nos acompañan. Como mencionaba Adriana, estamos muy felices desde la CCIT y su tanque de pensamiento, el tic -tac, y a su bancaria por el lanzamiento de este segundo tomo del libro de Integración, ha sido un trabajo continuo apasionante de lograr y mirar las diferentes tendencias y retos que tenemos desde el sector de las tecnologías y la banca para mejorar e innovar constantemente en los servicios financieros que prestamos al servicio pues, de todos los ciudadanos y de todas las personas que hacen parte de este ecosistema financiero. Eh, les agradezco por su presencia, a, a Diva, a José Luis, a Gustavo, eh, acompañarnos en el lanzamiento de este segundo tomo. Y, y teniendo en cuenta pues, el alcance que tiene este segundo tomo frente a ciudades inteligentes, frente al comercio electrónico, eh, quisiera entonces comenzar a conversar con ustedes un poco de algunos retos que tenemos como industria y conocer a partir de su experiencia la perspectiva que tienen frente a los pasos a seguir en las tendencias de esta integración, esto es la unión entre las tecnologías y el sistema financiero. Eh, en primera medida, eh, Gustavo, te doy las gracias por acompañarnos el día de hoy y en particular, eh, frente a temas de, de comercio electrónico, quisiera preguntarte un poco ¿qué, bene qué beneficios brinda el uso de medios de pago electrónico para los consumidores, para las empresas y para, para los gobiernos. Qué, qué bueno contar con, con tu visión y ver cuál es esta serie de beneficios que pueden tener estos tres actores frente al uso de, de medios de pago electrónico. Creo que todo, Te escucho muy bajo en volumen, Gustavo. No sé si los demás lo escuchan bien. Sí, está muy bajo en volumen. Así es. No, ahora, sí. no, ahora, ahora te escucho. Perfecto. Perfecto. No, es que aquí Perfecto. toca cambiar la tecnología. Pero primero que todo, Felipe, muchas gracias por la invitación. Saludo a los colegas de panel y felicitaciones por este segundo tomo de este estudio tan importante, de verdad. Muchas gracias y felicitaciones. Con respecto a la pregunta, ¿no? Pues creo que... Eh, enfoquémonos como en los, tres, en los tres participantes o actores que has mencionado. Empecemos por las empresas, la, los beneficios para las empresas de usar los medios de pago electrónicos. Entonces, eso le permite a las empresas, digamos, tener más canales para, para poder ofrecer o recaudar sus productos o servicios. Que en esta coyuntura, pues obviamente ha sido eh, bastante importante que utilicen estos medios de pago electrónico Se les facilita la conciliación no tener que tener puntos de distribución, puntos de venta, sino que lo pueden hacer de una manera centralizada y seguramente más fácil para ofrecer sus productos y servicios. Igual el manejo de inventarios, no tener que tener bodegas en diferentes sitios. Entonces, los medios electrónicos, pues va ligado, por supuesto, todo el tema de la logística y el tema de, de, de como tal, de manejo de inventarios y de productos y de stock. Ahí vemos unos beneficios importantes, el hecho de no tener que manejar también documentos o efectivo, tener personas en diferentes ciudades si quieren tener una buena cobertura. Entonces, los pagos electrónicos yo creo que le dan unas buenas ventajas a las empresas. A nosotros los usuarios pues nos da la comodidad de poder comprar o pagar desde nuestras casas, desde nuestras oficinas eventualmente, poder eh, tener diferentes opciones de pago, porque hoy hay diferentes opciones de pago, me permite comparar, mirar precios. Y con la comodidad, como digo, desde mi casa, con la seguridad de no tener que desplazarme o de tener que llevar efectivo y más en estas circunstancias donde todos tenemos que estarnos cuidando en casa. Y por otro lado, para el gobierno, pues obviamente esto va muy apalancado con las estrategias de, de bancarización, por supuesto que... Que es parte de lo que se cubre en el libro, ¿no? De que más colombianos puedan acceder a servicios financieros. Entonces, al tener mecanismos de pago electrónicos que les faciliten su compra de productos o el pago de servicios, también es un beneficio para el gobierno. También el tema de la formalización, sabemos que el uso del efectivo pues, eh, no es conveniente en las economías en general. Eh, entre menos efectivo se use, pues hay más formalización eh, y hay más progreso. Entonces también eh, el, el uso de los medios electrónicos beneficia a, a los gobiernos, Entonces, a las empresas, a los ciudadanos y a los gobiernos. Creemos que es fundamental y más en esta coyuntura que estamos viviendo no solo en Colombia, sino en el mundo, conveniente el uso de los pagos electrónicos. Perfecto, Gustavo. Yo creo que, que ha existido un avance primordial en este año debido a la coyuntura y también un nivel de concientización de los diferentes actores a las empresas mismas de utilizar estos medios de pago electrónico para los usuarios, aquellos que ya veníamos acostumbrados a usarlos, eh, pues profundizarlos mucho más, pero para aquella población que era ajeno a los medios de pago electrónico, yo creo que ha, sido, ha existido un gran avance. En, en el uso de estas alternativas de pago y genera mayores eficiencias, mayor seguridad, mayor trazabilidad de las operaciones. Eh, lo que mencionaba hace frente a los inventarios de las mismas empresas y creo que para el gobierno mismo y uno de los beneficios y de, las, y de los propósitos de política pública frente a la formalidad eh, es vital el pago de medios electrónicos porque permite toda esa trazabilidad eh, de los diferentes comercios eh, y también la interacción que existe entre los tres actores. Los usuarios por sí mismos como, como sujetos de, de, de derechos y obligaciones que adquieren productos y servicios y también son sujetos que interactúan con el gobierno nacional y el gobierno también que puede tener una mayor interacción eh, y conocimiento eh, frente a la trazabilidad de muchas operaciones al, al ser de medios electrónicos. Parte de estos avances también han vendido el desarrollo de las billeteras electrónicas y cada vez vemos que si en otros países eh, es algo que ya está dentro de la, de la cultura de los usuarios, hemos, hemos comenzado a ganar más terreno frente a este punto. Yo quisiera preguntarle a José Luis, ¿qué obstáculos existen en la implementación de las billeteras electrónicas en, en diferentes aristas, en temas de uso de datos, en temas de seguridad, eh, de confianza y principalmente en interoperabilidad? ¿Qué, ¿Qué visión nos puedes compartir, José Luis, frente a estos obstáculos o impases que se pueden presentar en la implementación de billeteras electrónicas? Claro que sí. Bueno, pues un saludo también a todos los panelistas. Gracias por la invitación. Yo creo que hay dos puntos importantes a, antes de llegar a hablar de específicamente de billeteras. Una, la coyuntura que estamos viviendo efectivamente nos está llevando o nos llevó, por lo menos aquí en el caso de Colombia, a que a partir del 19 de marzo las condiciones en las cuales vivimos, convivimos, trabajamos, socializamos, cambiaron radicalmente y eso tenemos que aprovecharlo de la mejor manera eh, para adaptarnos y el boom que ha tenido a partir de ese momento, todo lo que tiene que ver con pagos y transacciones bancarias. Eh, los, los métodos de pago eh, virtuales o electrónicos exponencialmente crecieron, pues obviamente por la necesidad de cuidar nuestra salud, no salir pero tener que mantener una economía trabajando, manteniendo, haciendo los pagos, transacciones bancarias que son el día a día, eh, aceleró la adopción completa de estos, de estos métodos y yo creo que rompió eh, muchas barreras que la sociedad tenía. La, la confianza, y ahorita tú mencionabas en esas nuevas billeteras, la confianza a poder depositar mis datos, a poder hacer una transacción a través del teléfono. Eh, por miedo a que me roben, por miedo a que me hackeen, algo que estamos expuestos todos los días y puede ser desde una forma física eh, o desde una forma virtual. Pero esta coyuntura, sin lugar a dudas, nos llevó a un siguiente paso en esa famosa transformación digital, un término que venía eh, en boca de todos desde hace un par de años, creería yo, por lo menos dos años de una manera fuerte aquí en Latinoamérica, particularmente en Colombia, eh, pero que de alguna u otra manera estábamos temerosos de tomar esas decisiones como empresas, eh, como personas, como sociedad. Obviamente esto nos llevó al extremo completamente a, a, a, a romper esa socialización, pero tecnológicamente hablando, nos ayudó a dar ese paso de, bueno, cómo pasamos, cómo trabajamos ahora eh, desde una forma virtual. El ejemplo es este, en, una, en el lanzamiento de, de, de, del primer libro que se hizo en Cali, pues, recordarán que estuvimos en un evento y ahí estuvimos platicando. Eh, se hizo el lanzamiento en un auditorio, en un foro, pero ahora eh, los nuevos eventos, pues, en su mayoría son así y con sus ventajas y sus desventajas. Eh, la capacidad de poder llegar a muchísimas más personas eh, sin depender solo de un foro físico y adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Y eso es lo que ha permitido también la adopción de nuevas billeteras. El punto importante es, ¿qué necesidad me va a suplir esa billetera? ¿Y qué confianza voy a depositar en ella? Hoy, de nuevo, la gente a veces necesita tener el recibo eh, impreso en la mano para poder tener una garantía de que lo que hizo, lo que o lo que no hizo, la transacción que realizó así, fuera un pago en datáfono, por ejemplo. Hoy, hoy es parte de nuestra costumbre que te digan, oiga, ¿quiere copia de su, de su recibo o de su, de su ticket? Del voucher, sí. Del voucher del datáfono. Eh, la verdad es que desde un tiempo para acá particularmente no, porque recibo un mensaje de texto en mi teléfono donde me sirve como comprobante la transacción que se está realizando. Entonces, de ahí es en donde tenemos que empezar a, a, a desbordar hacia las billeteras. Hay mucho trabajo por hacer. Efectivamente, tú entonces, hay países en donde eh, las billeteras son parte del día a día y tenemos casos de países eh, desarrollados para países primermundistas o el famoso caso que siempre se ha planteado desde la GSMA, que es en Sudáfrica. Entonces, el punto es esa confianza y ese miedo que tenemos que perderle a la tecnología para aprovecharla siempre a nuestro favor. Y ahí también hay que recordar que la seguridad de nuestros, en nuestros equipos, en nuestros teléfonos, en nuestra computadora, depende de lo que hagamos. No es nada más eh, la responsabilidad 100% del que nos provee la aplicación o la responsabilidad del 100% del, del fabricante de mi teléfono. Hay cosas básicas y necesarias que nos llevan a poder también tener seguridad. Y hoy creo que las billeteras han ido incrementando sus eh, capacidades tecnológicas para darnos eso, tranquilidad en las transacciones que estamos haciendo a través de distintos medios. Perfecto, José Luis. Yo creo que el tema de, de confianza es la piedra angular en tema de uso de billeteras electrónicas. Y lo que nos comentas, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la manera... En que del 19 de marzo comenzamos en un mundo digital que ahora trabajamos digitalmente, que ahora hacemos todo desde nuestras casas y hace mucho tiempo esos teléfonos ya no son simplemente un número de celular, estos teléfonos son nuestras oficinas, estos teléfonos son nuestros canales de pago, estos teléfonos son nuestras mismas billeteras. ahí que es más es más sencillo o más factible que uno se devuelva a la casa porque se le quedó el celular a que se le quedaron las gafas o se le quedó la misma billetera tradicional que estábamos acostumbrados a hacer. No contar con un número de teléfono, no contar con un celular a la mano, nos limitaría mucho para esa conectividad y también la trazabilidad eh, de lo que hacemos todo el día y cómo interactuamos en diferentes productos y servicios. Poder utilizar estas billeteras electrónicas en diferentes comercios, sentirnos tranquilos que nuestras cuentas débitos y nuestras tarjetas créditos y las mismas transacciones que podamos hacer, las podemos hacer desde el celular de diferentes canales, nos da esa confianza en la tecnología y también nos damos cuenta que nos facilita la vida. Parte de estudios en materia de ciudades inteligentes se basa en el nivel de eficiencias para todos los actores, para el gobierno, para los usuarios, para las empresas. ¿Cuántas horas le toma anualmente a una persona acercarse a un cajero electrónico y hacer la fila esperando para hacer un retiro? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona acercarse quincenalmente o mensualmente a hacer la fila para pagar un producto o un servicio público en las sucursales bancarias? Y parte de lo que nos dio esta pandemia es que muchas veces las brechas culturales comenzaron a correrse porque el tema de la seguridad y la confianza, es lo que mencionaba José Luis, frente al voucher, frente al comprobante de pago, es lo que nos daba tranquilidad y llegábamos a archivar una serie de documentos que no volvíamos a ver en toda la vida. El hecho que ahora la tecnología nos permita tener una trazabilidad de todos los pagos y mediante un mensaje de texto o un correo electrónico, te entreguen un número de confirmación de la transacción y en cualquier momento puedes verificar contra ese número y tienes la confianza de que no se va a, a, a poner en duda que se haya hecho o no hecho el pago, ha generado un incentivo para que cada vez más usemos estos diferentes eh, canales e instrumentos y productos financieros como son las billeteras electrónicas. Mencionabas un punto muy importante frente al desarrollo de ciudades inteligentes y países desarrollados que ya se parte de la, de la misma cultura de las personas, pero de todo el ecosistema en, en contar con ciudades. Eh, casi sin efectivo en, en, en ninguna de, en, o, o un efectivo muy reducido para hacer transacciones de diferentes maneras. Eh, Adriana les comentaba cuando me presentó que hice la, la maestría en, en, en Estocolmo. Lo primero que me sorprendió cuando llegué a Suecia y llegué a vivir a, a su capital, a Estocolmo, es que la única vez que yo vi papel moneda fue el segundo día porque conocí los billetes y pude abrir mi cuenta bancaria, que sin ningún problema la abrí con, con, con mi pasaporte y con la carta de admisión de, de la universidad. Pero de ahí en adelante, todo se hacía por sistemas de pagos electrónicos, todo se hacía con sus tarjetas, eh, incluso a, en, en un nivel de avance de estas ciudades inteligentes que en muchos comercios no se permitía el pago con dinero en efectivo. Eran cash free en absoluto. Habían restaurantes, bares, bibliotecas que intentabas pagar con papel moneda y simplemente ellos no tienen caja registradora para recibirte. Y era parte de la cultura misma que ya se acostumbraron a que el nivel de desarrollo, ya sea céntimos o sean unas cuantías mayores, todo se haga a partir de, de pagos electrónicos y es todo un ecosistema dentro de la ciudad. Frente a eso, yo quisiera preguntarle a DIVA que cuáles ¿Consideras que son los retos que implica la construcción de ciudades inteligentes a través de la reducción del uso del dinero en efectivo? Algo que siempre estamos buscando es mostrar las bondades y las eficiencias de los pagos electrónicos y de la mano ver cuáles son esos desarrollos de las ciudades inteligentes. ¿Cuáles considerarías tú que serán esos retos que implican en la construcción de este tipo de ciudades, digo? Mira, tú has tocado un escenario y un ejemplo bien importante en la experiencia que tuviste en Suecia. Yo considero que en primer lugar es un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad en donde nosotros, digamos, como gobierno tenemos que trabajar en pro de manejar ese concepto de ciudades sin efectivo. En este, en esta transición que hemos tenido en esa pandemia, ha existido algo muy importante y muy clave, y yo sé que muchos de ustedes lo han visto en redes sociales, como por ejemplo, el señor que está en un aguacates y que puede colocar en su stand aquí se recibe David Plata. O la señora que realmente era un comercio informal que tenía que vender de alguna u otra manera sus joyas o sus productos y que hoy día pueda tener como esas plataformas virtuales, llámese Mercado Pago, llámese redes sociales, llámese WhatsApp y que le pueda decir a la persona que le está adquiriendo, mira, enviamos un dado y plata y sobre esa manera vamos a hacer la transacción. Entonces, el papel y los medios de pago, las billeteras virtuales, las billeteras digitales, las billeteras móviles han jugado un rol súper importante y digamos que esta pandemia de alguna u otra manera nos ha ayudado en ese reto principal que es el cambio de mentalidad. Si bien es cierto, digamos que dejamos la política transversal de ciudad sin efectivo, hoy día pues en Colombia existe una tasa de analfabetización muy alta, es más del 5%. Vamos a tener, digamos, colombianos afectados, por lo menos más de 2 millones de personas. Pero de alguna u otra manera, cuando suceden estas circunstancias que tienen sus desventajas y que también tienen sus ventajas, digamos que la ventaja es que parte de esa comunidad ya tiene su dispositivo solar, como tú bien lo has dicho, hacen sus transacciones, hacen llamadas. Entonces... En una mentalidad en donde realmente coloquemos como regla cero, ciudad sin efectivo, yo creo que podríamos promover aún más y profundizar que efectivamente tenemos la meta de tener dispositivos y medios de pagos electrónicos para que sean la clave de nosotros pasar y dar ese paso en donde a nivel de, de gobierno y de país podemos generar mayor rentabilidad y podemos generar mayores ingresos a esas personas que hoy día tienen un comercio informal. Existen otros frentes como, por ejemplo, compañías de pequeñas y medianas empresas que empezaron a hacer su página web y tener una página web, digamos que es el primer paso. Pero si ya le colocan su carrito de compras, colocan sus productos, colocan su precio, pues el espectador o el consumidor que va a llegar va a tener una mejor experiencia del cliente. ¿Qué mejor sería que, por ejemplo, si tuviera una página web a nivel de ventas de productos de café de todas las marcas, pues realmente a nivel macroeconómico vamos a, a capturar también ese, ese tema de inversión. Entonces yo creo que los dos retos principales es, es uno el cambio de mentalidad, los seres humanos y sé que a nivel de ciudadanía y nosotros los colombianos estamos en ese paso y estamos migrando a, a utilizar y a hacer, a hacer más uso masífico de esas billeteras electrónicas. Hoy por hoy, por ejemplo, si el taxista tiene su javi plata puedes pagar efectivamente el taxi o la carrera. Entonces, en la medida que pasemos ese reto principal, yo creo que vamos a dar un gran paso a tener una ciudad sin efectivo. Perfecto Diva, muchas gracias. Yo Coincido contigo, yo creo que es un tema de culturizarse y, y, y adaptar en el día a día las diferentes alternativas, ¿Sí? pero en un reto por parte, y parte, por parte y parte, porque por un lado está el ciudadano que está dispuesto a utilizar medios de pago electrónico, pero muchas veces se ve frustrado que cuando se acerca a interactuar en sociedad con diferentes productos y servicios se ve limitado a los medios de pago que están habilitados, eh, independientemente del tipo de, de, de comercio que, pueda, que, que quiera hacer su transacción, y lo lleva nuevamente a dar dos pasos atrás y por seguridad contar con algo de efectivo en los bolsillos. El tema de informalidad es un tema que yo... Es, es, es, un, es un tema y un reto general que tenemos como país que la medida que comenzamos a reducir esa informalidad empresarial y comenzamos a crear esos tipos de canales, vamos a migrar y movernos pasos adelante a frente a estas ciudades inteligentes que, que estamos buscando. En materia de reducción del uso del efectivo, son muchos los esfuerzos que desde el sector público y privado se, se hacen constantemente. Eh, sin embargo, lamentablemente, Colombia es un país que todavía tiene unos indicadores muy altos frente al uso del efectivo. Eh, frente a eso, Gustavo, yo quisiera preguntarte qué retos existen en la actualidad para la reducción del dinero en efectivo. Desde la visión de ustedes, ¿cuáles creen que son esos principales eh, o, obstáculos o retos que debemos superar frente a este a, a, a propósito de reducción del dinero en efectivo como canal o medio de pago transaccional? Tal vez tú lo mencionabas hace un rato. Eh, el tema de la informalidad, que eso es un tema de cultura, ¿no? Un poco la... por un lado, la, el hecho de manejar efectivo, pues, es fácil, ¿no? Yo saco mi billetera y ya tengo, tengo la transacción ahí mismo, eh, y, y, y está el concepto de que pagar en efectivo no cuesta. Pero tú decías también hace un rato, me toca desplazarme, cuánto tiempo... Eh, entonces, yo creo que hay un tema cultural importante que es difícil, ¿no? Porque obviamente en cambiar una cultura en general no es un tema fácil. Uno que diría ahí, eh, y es parte de lo que tenemos el reto como sociedad, es crear mecanismos o incentivos para que la gente prefiera no usar el efectivo, sino otro mecanismo como los pagos electrónicos. Recordemos el intento que había la disminución de los dos puntos del IVA, por dar un ejemplo, entonces, yo creo que por un lado, la, la, cómo promover eh, eh, el tema de incentivos para que la gente vea que es mejor usar el, eh, los pagos electrónicos que el efectivo. Hay un tema también de, de concientización, de educación, que creo que pues, ustedes también han venido desde la bancaria trabajando hace mucho tiempo en estos programas para que la gente conozca eh, qué mecanismos están, cuáles son los beneficios. Hay que trabajar mucho por el tema también de la seguridad. Manejar transacciones electrónicas es mucho más seguro que el efectivo. Y en esta circunstancia que vivimos, sobre todo hace unos meses, que no podíamos salir y que no queríamos tener el contacto con el efectivo, los medios de pago se volvían, se volvían muy importantes. Entonces, al final esto es un, un reto de las mismas empresas, de los gremios, el gobierno, por supuesto, la academia y los actores del, del sistema financiero. Y otro reto, pues claro, si ya mí, para mí sacar el efectivo es más fácil porque es muy sencillo si yo le genero al usuario una herramienta que le permita hacer lo mismo eh, la, con la misma tranquilidad y la misma oportunidad y la misma facilidad eh, también eso va a ayudar a que migremos del efectivo a los pagos electrónicos y es un poco lo que se ha venido haciendo a nivel del sector financiero bien decías con los, los servicios como PSE trasfillar las billeteras todo lo que está haciendo el sector financiero entonces también tenemos que llegar con más oferta a los usuarios Capacitarlos, sensibilizarlos y ojalá poderlos incentivar para que prefieran el uso de los pagos electrónicos y no el uso del efectivo. Recordemos que el efectivo eh, tiene sus implicaciones, el uso del efectivo, ¿no? producirlo, almacenarlo, transportarlo, custodiarlo, más todo el tema de la informalidad sin, sin, sin hablar pues de la economía subterránea que puede haber detrás del uso del efectivo, que son mecanismos regresivos para una economía de un país. Perfecto, Gustavo. Y, y de acuerdo contigo, inclusive hay, hay, hay factores asociados al uso de efectivo que generan mayores riesgos. El, el mismo uso de, en temas de seguridad, el uso de efectivo o grandes cuantías frente a actos delictivos genera también un riesgo adicional el, el, el hecho de usar eh, efectivo en lugar de otros canales transaccionales o medios de pago electrónico. Yo creo que también la adopción de diferentes mecanismos de pago y también de los comercios mismos de contar con alternativas de pago frente a sus consumidores tuvimos una, un gran avance durante este año 2020 porque en primera medida cuando estuvimos en aislamiento preventivo obligatorio absolutamente estricto aquellos que tuvimos o teníamos en nuestras billeteras un par de billetes de 50 mil o de 20 mil pesos esos dineros se agotó rápidamente y la posibilidad de salir en plena pandemia a buscar un cajero electrónico con la limitación del pico y cédula o el pico y género, o la apertura de las sucursales mismas, nos vimos abocados a cuidar otras alternativas. Y también los comercios mismos. Primero, aquellos que no tenían servicio a domicilio, tuvieron que reinventarse rápidamente porque tenían que llevar la experiencia al consumidor a la casa. Si anteriormente te tomabas un café en una cadena en específico, un restaurante que no tenía un servicio a domicilio, la única manera de subsistir era reinventándonos, pero uno de los retos que estuvieron era que si no tenían manera de recibir pagos electrónicos, inmediatamente iban a encontrar un freno en el consumidor, porque el consumidor desde su casa no tenía efectivo con qué pagarles. Entonces generó también una evolución a nuevas alternativas a nuevos mecanismos, a nuevos servicios a domicilio y principalmente a mecanismos y pagos electrónicos en la medida que quieran subsistir a, a esta crisis que nos hemos enfrentado todos durante eh, este año 2020. Hemos mejorado y, y desde la subancaria hemos hecho un seguimiento de los diferentes canales y cuál ha sido la adopción de los mecanismos de pago electrónico y estamos en un proceso ahora, sobre el mes de diciembre y enero, hacer unas segundas mediciones para saber si las personas ya adaptaron en su vida cotidiana el uso de pagos electrónicos y saber si vamos a continuar en esa senda o de pronto va a haber un retroceso de algunos sectores que vuelvan nuevamente a hacer fila en el cajero electrónico, a hacer fila en la sucursal física para pagar sus servicios o simplemente como anteriormente no, no tenían conocimiento de estos mecanismos y ya es de la comodidad de su casa pueden hacer todas sus transacciones, si ya adoptaron esa cultura, de pagos electrónicos en su día a día, de la manera en que interactúan en sociedad. Frente a esto, tenemos grandes retos y tenemos unos deberes de diferentes sectores. Yo, yo quisiera preguntarle a José Luis, eh, en la medida que hemos hablado de la reducción del efectivo y también de la generación y creación de ciudades inteligentes, ¿cuál cree que es el papel de las TIC y del sector financiero en el desarrollo de ciudades inteligentes ¿Y qué debería esperarse del sector privado en este proceso? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como TIC y sector financiero en la construcción de estas ciudades inteligentes, José Luis? Mira, yo creo que debemos de ser los habilitadores. O sea, debemos de trabajar en conjunto eh, sector financiero, sector de las TICs, y parte de, de, de, del fundamento de integración es eso. O sea, ¿cómo, cómo entregamos todos los elementos tecnológicos que nos permitan ir a un siguiente nivel financiero y, y, y hacías un par de comentarios o, o retomando un poquito los comentarios de las ciudades sin efectivo. Estocolmo es una de las ciudades eh, top eh, que, que han tenido una experiencia totalmente eh, sin dinero, sin, sin efectivo, sin, sin, sin billete impreso. Eh, y, y, y tú mencionas algo que es muy importante no solo para, para, para, para Colombia, sino para el resto de Latinoamérica y países que estamos eh, empezando en esos temas los procesos de apertura de una cuenta bancaria eh, empezar también a quitar esas, esas, esas limitantes o esas restricciones de acuerdo a las necesidades. Segunda, la adopción de una, de un ecosistema virtual. Para quitarnos esa discusión de qué es primero el huevo o la gallina. Uh -huh. Primero tengo que poner las billeteras y después pongo el ecosistema. Primero pongo el ecosistema y después pongo eh, eh, las billeteras. El ejemplo, un ejemplo muy claro en Estados Unidos fue el Apple Watch hace tres años aproximadamente que sacaron los pagos electrónicos a través del reloj eh, y que en una primera eh, en una primera prueba no fueron tan exitosos porque no había un ecosistema que lo soportara sin embargo en un país en donde el 98% es crédito el método de pago virtual se adaptaba muy bien y un punto adicional en el manejo del efectivo es también el control hoy eh, ese control que la gente siente, tengo cuatro billetes de 50 mil, cuatro billetes de 20 mil, cuatro billetes de 10,000, mil, sé que puedo pagar esto, voy pagando esto y voy teniendo ese control físico de cuánto pagué, cuánto me queda de los 20 que tenía entonces, como la canción de los 20 que tenían, ahora me quedan 19 y entonces voy teniendo ese control. ese Eso, eso creo que es el reto principal que tenemos, las TICs, el, el sistema financiero, eh, los que estamos alrededor de esto es... Esa misma capacidad de sensibilizado, poder tener el, el sentir de cuánto dinero tengo y cuánto dinero me queda, cómo lo llevo de una manera muy simple a un esquema virtual. ¿no? Hoy las aplicaciones, para quienes tenemos las aplicaciones de bancos, vamos viendo un más, un menos. Y entonces aquí, pero realmente, y, y hay un término particular que me gusta mucho, es la cuenta de panadero que estamos acostumbrados a hacer. Y financieramente hablando, es un estado de cuenta, como cualquiera, como el mismo que recibíamos impreso eh, hace algún tiempo. Y creo que hoy ya cada vez es menos, pero es lo que, lo que necesitamos. Entonces, ese rol de habilitadores y ese rol de facilitadores, eh, tanto tecnológicamente, el conocimiento que tenemos y en conjunto podemos construir, es ahora enfocarlo en la experiencia del cliente para que esa adopción sea lo más sencilla y existe esa confianza. Y otro ejemplo que quería mencionar cuando hablabas de, de, de, de, de ciudades efectivo eh, un extremo completamente distinto en cuanto a gobierno, en cuanto a eh, política, en cuanto a todo, es China. China hizo una adopción eh, muy fuerte mezclando tres elementos. Obviamente el gobierno, que, que controla prácticamente todos los bancos, que controla la economía eh, eh, bajo, bajo, bajo su régimen, eh, aplicaciones desarrolladas el WeChat, que es la manera de comunicarse que conocemos, digamos que sería el, el, el WhatsApp, pero en China, porque allá no funciona WhatsApp y la integración con el banco, en donde no simplemente es pagar. Y el ejemplo que ponía Diva de, de, de los aguacates, sino es en la gente que está en, lo, en, en condición de calle pidiendo apoyo, pidiendo ¿no? tiene un QR code para que le puedas hacer la transferencia del dinero entonces, a ese, nivel, a ese nivel ha permeado la, la, la transacción digital. Más allá de la habilitación de los comercios, que es prácticamente un hecho que a donde sea que vayas, pagas con una aplicación, con tu billetera y tu cuenta de banco, el dar una limosna, el dar una ayuda, el dar cualquier tipo de, de apoyo monetario. La persona tiene su QR code puesto ahí, pero me quieres dar una moneda, escanea mi código y dame lo quieras es. Entonces, ya todo parte de, de, de, de, de la de la mentalidad que forma la sociedad y la practicidad justamente de no estar eh, teniendo ese, esa, ese riesgo por cargar altas cantidades de dinero para algunos casos y todo hacerlo a través de transacciones. De transacciones. De acuerdo, yo creo que hacia allá tenemos que, que migrar eh, El caso de China es, es, es un ejemplo muy sencillo de entender y de ver. Incluso me, me haces recordar ahora que los primeros meses en Estocolmo yo veía a, a estudiantes o músicos que en las estaciones de, de, de la, en todo el archipiélago, del, del, del, del Sapwe que manejan en Estocolmo, eran con sus, con sus guitarras y en el estuche la guitarra, yo al comienzo sentía un pesar porque decía, oiga, pero nadie les, da un, nadie les da una moneda, les da un billete, pobre gente también, son estudiantes. Y luego me dijeron, no, fíjese que ellos tienen un código SWIFT, tienen un, un, toda, allá existe una interoperabilidad que también es un nivel de avance entre toda la banca que, que creo que estamos yendo a, a, hacia el buen camino, que cada persona tiene a su número de celular atado su cuenta bancaria. Entonces, el hecho de que tú tengas el número de teléfono de otra persona te permite inmediatamente hacerle transferencia de dinero sin, sin que te interese cuál es, si, si tiene una cuenta con una entidad o con la otra. Y en los estuches de las guitarras tenían el, el, su número de celular, como de WhatsApp, y era para que la gente hiciera la transferencia en, en, en Switch, en la, que es la app que utilizan en, en Suecia, y existía esa trazabilidad o esa facilidad eh, o adopción de, de dinero electrónico y de medios de pagos electrónicos. Yo creo que vamos en buen camino, sin embargo, creo que tenemos un reto muy grande y es el reto entre la conectividad en el sector rural, yo creemos que, creo que hemos avanzado muy bien en, en el desarrollo de, de, de ciudades principales que cada vez adoptan más las tecnologías y los medios de pagos electrónicos. Y yo soy de las personas personalmente que en el día a día en la ciudad de Bogotá, yo no tengo un billete de 5 mil en la billetera, todo lo hago con pagos electrónicos. Pero si tú me invitas a salir de Bogotá, aunque sea un pueblo en Boyacá, Simplemente para poder pagar el peaje o por precaución de que no pueda pagar nada electrónicamente, migramos dos pasos atrás a manejar algo de efectivo. Por temas de seguridad, porque no sé si en municipios más pequeños pueda interactuar con los productos y servicios a partir de mi celular o con los productos o con un código QR. Frente a eso, quisiera preguntarle también a Diva, ¿cuáles crees que son esos retos de las TIC del sector financiero no solo en la construcción de ciudades inteligentes, sino migrar un poco más y buscar esta esta reducción del uso del efectivo o adopción de canales transaccionales electrónicos eh, a nivel nacional. Mira, hay un ejemplo muy clave que tocaba José hace un momento y es el tema de los habilitadores. A nivel de, de rectec tenemos todavía como un vacío, quién va a tomar el primer paso, cómo lo vamos a regular, qué vamos a realizar, cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno de los entes. Entonces Ahí se combina los habilitadores a nivel de financiero, el sector a nivel de telecomunicaciones, el sector a nivel consumo y es como en esa línea cómo vamos a interoperar esos gestores que tenemos. Entonces, en la medida en que nosotros nos alineemos y podamos tener una regulación financiera, pero donde todos los habilitadores estemos viendo hacia el mismo camino y no hacia un camino de perfección porque, francamente, todo es una evolución es una evolución en donde... Lo que nosotros esperábamos hace muchos años de un computador no es el computador delgado que tenemos hoy día, pero si damos algún primer paso, vamos a llegar a esas instancias, a esas zonas rurales, donde tú específicamente bien clasificas, no es que tengamos a la salida de Bogotá si sales para Cajicao, para Zipaquirá, tenemos el Flypass, puedes cargarlo, no necesitas tener efectivo. Y ahí empiezas como primer habilitador del punto, estoy saliendo de Bogotá y no necesito tener efectivo. Si las carreteras, y volvemos al mismo concepto, ciudad sin efectivo, tuvieran ese mismo concepto, ya no tendrías que pensar, voy a Boyacá, necesito dinero porque voy a pagar un peaje, por ejemplo. O si el concepto ya estuviera más masificado a nivel nacional, no tendríamos por qué pensar, voy a pagar, así sea, cualquier producto donde vaya a parar. No, es que aquí no me reciben para comprar una Coca-Cola porque realmente la señora no solo usa efectivo y la tarjeta, ella cree que si la usa, entonces el banco le va a debitar N cantidad de impuestos. Entonces, es, es, es como una interrelación entre cada uno de los frentes a nivel consumidor, que se pueda tener como esa mentalidad. A nivel de ciudadanía, puedes tener pagos electrónicos, puedes usar tu tarjeta, puedes recibir tarjeta que pueda comprar una Coca-Cola. Por lo menos hace 10 años viví en Estados Unidos y era maravilloso. Tú comprabas una Coca-Cola y no necesitabas tener el dólar. Pasabas tu tarjeta y te la recibían en cualquier establecimiento. Entonces, ese es como el concepto en donde sé que vamos por buen camino. Sé que esta pandemia, pues, de alguna u otra manera empieza a cambiar esa mentalidad, pero de alguna u otra forma también que tenemos que habilitar el sector consumo. A nivel de conectividad, tú tocabas un punto muy importante. Claro, todos tienen un dispositivo móvil. Pero si no tengo conectividad a nivel celular, pues realmente no me va a servir esa transferencia o esa transacción que voy a hacer en ese momento. Entonces juega un papel muy importante el frente del consumidor, los operadores de telecomunicaciones, nosotros como compañías de tecnología también tenemos que aportar a que si realmente la persona quiere un crédito, yo le puedo dar una solución de onboarding digital y digamos que en ese camino NEC, digamos, ha hecho un, un, un piso muy importante para aportar al sector financiero en esos cambios. Entonces, en la medida en que todos estemos alineados y vayamos impulsando cada sector, vamos a lograr a que esas zonas rurales no necesitemos pensar en que necesitamos efectivo para viajar. De acuerdo, Diva. Yo creo que ese es el reto sumado a diferentes retos que tenemos y... Y tengamos en mente que la cantidad de pequeñas y medianas empresas en Colombia son muchas y uh -huh. representan más del 37% del PIB, incluso el, el, el empleo formal está concentrado en un 80% en las, en las MIPIMES y en las pymes Y hemos visto también a, a través de este año que muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, que anteriormente el modelo de negocio que tenían era pagar arriendos muy altos por un local comercial. Lo primero que hicieron fue migrar a una página web o a contar con su página de Instagram y comenzar a migrar a comercio no presencial. Inclusive, viendo las tendencias para aquellos que ya migraron a un comercio no presencial, el hecho de volver al comercio tradicional y volver a sacar los grandes locales cuando ya han tenido la experiencia de tener un centro de distribución de sus inventarios y tener comercio no presencial a partir de sus páginas web o canales o, medios, o redes sociales les ha permitido crecer eh, mucho más eh, y también llegarle más fácil al consumidor final. Yo quisiera hacerle una, una pregunta final a Gustavo frente a este tema y es ¿cómo facilita el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas el comercio no presencial? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven ellos o qué beneficios pueden encontrar en esa intención de crecimiento, apalancarse en el comercio no presencial? Sí, Felipe, tal vez como, como bien lo dices, eh, la pandemia nos cambió muchas cosas de, de, de ver la vida en general, ¿no? Eh, y empezamos a ver un crecimiento desbordado de las empresas de querer tener el botón de pagos de PSE, porque... Definitivamente, como tú lo decías, les tocó reinventarse a las empresas. Si yo no puedo abrir mi local, si no puedo desplazarme, si no tengo cómo transportar, si no puedo salir, pues un mecanismo era eh, a través de internet o redes sociales, pero como también se decía, ¿cómo vamos para recibir el pago? Entonces hemos visto, este año ha sido particularmente bueno por eso, para nosotros, porque las empresas encontraron a través de estos mecanismos como PSE, la posibilidad de hacer sus ventas y sus recaudos. Y crecimos de una manera, darte una cifra, duplicamos las transacciones que hacíamos en enero, las duplicamos en los, primeros, en los primeros meses de la pandemia. Entonces, por un lado, las empresas, por supuesto, entraron a ese mundo virtual, sí. que es un proceso también, ¿no? Porque tienes que tener la página web y registrar los usuarios y tener eh, el tema de la seguridad, el tema de la logística. Que, que es parte de la cadena de valor del comercio electrónico, también ahí al principio hubo tropiezos y las, las cosas se demoraban, no llegaban. Entonces yo creo que eh, el comercio electrónico es una buena salida para las empresas en general, independientemente de su tamaño. Y si a eso lo, lo, lo, lo apalancas con hechos como el, el día no. sin IVA, por ejemplo, tan, tan, tan conocido, o el Black Friday que pasó en estos días, donde los volúmenes fueron impresionantes. O sea, la, la, las personas pudimos comprar, en esos días con ese beneficio, pero las empresas también pudieron tener esa presencia y ahí juegan un papel importante las pasarelas, porque alguien podría decir, bueno, si yo soy pequeña empresa, cómo hago para entrar a ese mundo? Yo no tengo los recursos, la tecnología, no tengo mi departamento de sistemas. En fin, las pasarelas apalancan bastante bien este, y eso hay que hay que reconocerlo y hay muchas pasarelas que apalancan a esas pequeñas empresas para que tengan su presencia en, en el mundo virtual y ya pues obviamente con los medios de pago que existen. Eh, con esos beneficios, no tener que tener locales abiertos, no tener que desplazarse, como tú dices, efectivamente les cambia mucho su, su, sus esquemas de operación, su modelo de negocios, pero ojalá podamos mantener lo que es lo importante, ¿no? O sea, ya estamos volviendo a la normalidad o de manera parcial, pero el reto es que ya las empresas no vuelvan al mundo, que pueden volver al mundo real, pero que no olviden el mundo presencial con los beneficios que tienen, ¿no? Yo lo mencionaba al principio, claro. eh, la conciliación, por ejemplo cuando yo tengo que recibir billetes o cheques y consignar, aquí todo es electrónico, todo me consigue, me llega a mi cuenta en, en cualquier entidad financiera, eso, es, eso tiene unas ventajas que tal vez las empresas muchas veces no dimensionan. No no tengo que mandar al mensajero a recoger billetes o a llevar cheques. Hay una cantidad de costos implícitos ahí que, que las empresas se benefician con el comercio electrónico. y Yo creo que las empresas se han detenido a analizar para mirar su estructura de costos fijos, y mirar cuáles ventajas le ha traído el mundo digital, el comercio no presencial, los pagos electrónicos. Seguramente por el, por el tipo de negocios de algunas darán algunos pasos atrás, pero seguramente la adopción de nuestros modelos de negocios llegaron para quedarse y hacia allá tenemos que seguir moviéndonos. Yo, yo le quiero agradecer a, a Diva, a José Luis, a Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy interesante pues todas las reflexiones que, que hemos sacado adelante frente a los obstáculos, retos y lo que nos espera en seguir avanzando en ciudades inteligentes, en la reducción del efectivo, en el comercio no presencial y los medios de pago electrónico. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, le doy la palabra nuevamente a Adriana eh, para algunos comentarios finales y, y gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente. Bueno, gracias, gracias. A ustedes. Muy interesante la conversación. Gracias, Diva, Gustavo y José Luis y Felipe. Eh, interesantísimo todo lo que hablaron. Y yo creo que las conclusiones principales pues, son evidentes. Digamos que todos han mencionado diferentes ejemplos. La reducción del efectivo, los botones de pago, las billeteras. Yo creo que todo apunta a, hacia un mismo lugar, hacia ver cómo las telecomunicaciones, la tecnología y el sistema financiero efectivamente, han generado una cantidad de soluciones nuevas. Efectivamente, la pandemia ha sido un motor que, que claramente aceleró. Gustavo lo menciona ahorita. Muchas empresas que no lo habían pensado, pues, se vieron obligadas. Eh, pero afortunadamente estaba la infraestructura de telecomunicaciones, la tecnología disponible para poderlo hacer. O sea, de pronto, en otra época... Eso ni siquiera hubiera sido posible, por más pandemia o por más lo que fuera, no estaba listo. Entonces yo creo que, que efectivamente eh, eh, que eso ya existiera, que exista esa infraestructura robusta que permite hacer ese avance acelerado que, que, y esa transformación digital acelerada que se ha visto en las empresas, en todos los sectores de la economía en estos últimos meses. Eh, yo sí creo que es un avance que se queda, que posiblemente haya alguno que otro retroceso, pero yo creo que en general la sociedad como tal, ha avanzado en ese cambio de mentalidad, en ese cambio de cultura que ustedes mencionaban. Entonces Yo creo que una de las grandes conclusiones es esa, ¿no? Que, que esa unión entre tecnología eh, y servicio financiero llegó para quedarse. No es algo que, que acaba de pasar, sino que ya viene eh, un recorrido, lo que mencionaba José Luis, de cómo hace un año estábamos efectivamente en Cali, en un auditorio, todas las personas reunidas. Y hoy estamos haciendo exactamente lo mismo eh, en un modelo virtual. Creo que todos los servicios de billeteras, de botones de pago, de la seguridad, los temas de regulación, como que estamos en un mundo tan cambiante y a velocidades tan rápidas que efectivamente pues todos estamos aprendiendo eh, como sobre la marcha. Eh, obviamente, vamos a tener que ver qué pasa con la regulación, qué pasa con la supervisión, cómo hacemos para seguir brindándole al usuario esa confianza que se necesita para que efectivamente adopten realmente el uso de todos estos nuevos eh, servicios financieros basados en tecnología que están ahí. Eh, entonces, nuevamente, pues la integración como que llegó para quedarse eh, y creo que ese es el mensaje que, que, que, que debemos dar y que con todos los ejemplos que ustedes hablaron hoy, eh, lo demuestran y lo soportan y, y, y son maneras que nosotros los colombianos como usuarios, no como proveedores de soluciones, sino como el colombiano del día a día, todas estas cosas lo que hacen es facilitarnos la vida. Obviamente es un proceso, eh, nos implica aprender, se cometen errores. Eh, pero bueno, yo creo que estamos todos embarcados y este es un camino que, que, que hacemos para mejorar y creo que tanto el país, sus instituciones, el gobierno y todos estaremos mejor en la medida en que este camino continúe avanzando al paso acelerado que lo ha venido haciendo. Entonces, pues, no, sin, sin más demora, muchísimas gracias a todos, a todos los que nos están oyendo conectados por Facebook o por YouTube. Mil gracias por habernos acompañado. Eh, y bueno, nuevamente, un tema apasionante, Felipe, y pues desde Asobancaria y desde el Tic Tac, espero que, que sigamos avanzando en él y compartiendo información. Claro que sí. Un feliz día para todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente por su participación. Hasta luego, mil gracias. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Un feliz día para todos. Gracias. Chao.